Bien, parece que por fin, después de dos siglos, vamos a ver si se puede grabar algo, porque no, ya, ya, si suene que ya ponían como desde antes que League Game basura como este juego es de Electronic Arts <ríe> no mentiras pero este juego es excelente por eso estoy grabando de nuevo y tratando de probar todo para poder como recordar esa época tan buena que tuvo Electronic Arts a verme con la ratlet y voy a probar con este a ver porque pues no y voy a revisar porque he visto para hacerlos eh, la página del speedrun para ver cómo se puede hacer unos unas grabaciones bien buenas de común de, de este juego pues y también eh, o sea hacerlas como tipo speedrun y y que y... y pues porque pues ya se hacen la parte de big de big no la parte de big game pero pero pues igual es para como ver primero pues cómo se hace y pues probar la grabación primero y también porque pues no sé qué normas tendrá eso para para las grabaciones de los si speedrun pues lógicamente no va a ser trampa porque pues me imagino que eso no pues no va a ser hacks ¿no? porque deben haber muchos pues mucha gente avivata que hace eso para aprovecharse de los pues de la tecnología que hay ahora para para hacer trampas y quedar como ahí, ¿sí? pero pues estos sí, son los básicamente los jugadores que no tienen como conciencia de lo que realmente están haciendo y que esto ya hoy en día pues no sé, ya no ha cambiado tanto que no es como, un, como una, un hobby sino que esto ya es como una profesión. ahora sí son los y pues que también hay que y me lo quito, ah no ahí está sé que me ha quitado el palo que, que este juego es maravilloso pero igual de pronto no tengo que volver a tragar porque no y hasta ahora estoy volviendo a jugar que pues si sí, era muy bueno en este juego y también pues mucho tiempo ya jugando y pues no de todas maneras ya eso nunca se le va a olvidar, sí, o sea, de todas maneras el tiempo que uno ha jugado pues, ya es un kilometraje que no, no se le vuelve a. Así como a... uy. uy y que pues no sé vamos a ver cómo pues voy organizando porque pues también eso estilo gameplay y eso también hay que cuadrar muy bien pues hacer como una especie de diálogo eh, pues con la gente que lo va a ver no porque pues eh, pues no sé, eso siempre es porque uno de todas maneras sigue viendo videos y... y pues acerca de gameplays y eso, pero pues casi siempre los que uno... o por lo menos yo los que miro son de... los que pues muestren algo que no haya visto que sea digamos relativo a lo que... A lo que estoy haciendo o así... o pues que sean comentados así como este, pero pero que tengan alguna algo sí, que llame la atención porque pues nadie se pone a mirar ver a jugar a otra persona aunque pues hay gente que sí pues a razón de nada sí entonces pero si ven que bien lo que bien se abrió pues, jamás se olvida porque pues yo ya ya vive segundo y pues tampoco es que estoy en la no sé en qué dificultad estaré porque pues igual no me acuerdo era lo de la dificultad en esto porque yo me acuerdo que si sí era bien difícil porque eran zonas que pues igual también la inteligencia artificial pues sí bien hecha pero pues estaba bien hecha para esa época que es como el año 2000 cero palas y pues para lo que No, prácticamente eso es lo, lo empuja hacia allá, Él es lo que estamos hablando. Y bueno, también pues lógicamente no tengo pues la un computador así como tan bravo para hacer esto. eso es la otra, pero igual por eso pronto no me he iniciado tanto en... Pues primero porque no tenía los recursos de, de PC para como tratar de hacerlo y segundo porque la tecnología tampoco me está dando la pues no había no podía hacerlo porque pues, no, no tenía la configuración y la máquina correcta para poder hacerlo pero pues con esto estoy probando ahí como a ver qué tanto me funciona debe estar muy mal el sonido y de pronto tiene la pero pues eso es lo que hay que, pues, no hay para más eh, pues no hay más si no hay más efectivo <risa> de, para meterle no ya con computadores mejor es mucho más, eh, pues más, más como que se ve mejor y todo. Eh, vamos a ver, aquí terminamos la primera, ¿no? a ver qué tanto, pues. parece que fuéramos por el espacio pero pues en este juego si sí se sí me acuerdo que las pistas ya más o menos, ya he jugado como dos veces más o menos ya me, pues, ya me las acuerdo porque ya me las sabía eso nunca se le pero pues lógicamente hace 20, 30 años que jugamos esto 20 años Y pero no es igual, ¿no? Pues vamos a ir hasta ahí a ver qué nos dice. Y ya ya pasamos la primera... Con la... Con la que, con la... Pues de primero saber qué. Y también hacer una configuración para... Para ver cómo... Qualify. Pues. Ah, dice que ya la pasé. Qualify. Run más vamos a esta pero a ver que tanto tiempo no sé tanto tiempo ir bueno vamos a pausarlo ahí y continuamos listo